Gracias Carolina, Francis, Amado, todo el equipo de producción. Y gracias a usted que nos está viendo. Miren, la cuestión no es si está presupuestado. Con relación a, a, la, a los 600 mil o 680 mil pesos presupuestados, que no son esos, sino 800 mil, para eh, compra de canastas. La cuestión no es si está presupuestado si está en el presupuesto. La cuestión es hacia dónde va dirigido. Y usted lo puede decir con palabras eh, eh, rebuscadas, usted, lo, usted puede venir con el diccionario de Capitán, me puede venir a mí con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y como quiera va a ser lo mismo. Es el fondo. Es que gente que no necesita, por ejemplo, como los regidores, que tú haces dándole al que no necesita. Esos, esos 800 mil, lo correcto hubiera sido que lo, lo convirtieran en bonos y se lo dieran a la gente que lo necesita. En los barrios... En los campos, en los sectores más empobrecidos. No a canchanchanes. Porque una canata de 10 mil pesos, yo imagino que lleva un whisky. Yo imagino que lleva un buen ponche. Yo imagino que lleva buenas, buenas galletitas, buenos dulces. ¿Y quién está para romo y para dulce en este país? ¿Quién está para eso cuando hay gente que necesita? Cuando hay gente que no está trabajando. Entonces, pues en el fondo, mi consejo al ayuntamiento, conviertan eso en bonos. Denle para atrás eso, conviértalo en bonos y déselo a la gente que lo necesita. Que así es mejor. No me vean con eso, que está presupuestado, que se hizo para eso, que sea gasajo. Este año no estamos para gasajo. Déjense de eso. Cambiando de tema. Eh, la situación que se ha dado con la entrega de 100 millones de pesos por parte del de Gabinete de Políticas Sociales. Fíjense ustedes. Gabinete de Políticas Sociales que engloba a ProSoli, que engloba el plan social. Esto lo dirige eh, Tony Peña Peñaguaba, el hijo del histórico líder eh, José Francisco Peña Gómez. La entrega de los 100 millones a 70 artistas de la República Dominicana. Ahí están, pongámoslo en full pantalla, Eddie Herrera, eh, está Miriam Cruz, Está el Alfa, oigan el Alfa, Anthony Santos, que aunque él dijo que no que noten eso, pero aparece, eh, Fran Reyes, Zacarías Ferrer, bueno, muchísimos artistas de la República Dominicana, los más populares básicamente. Está mal que se le entregue eh, ayuda, porque esa es otra. En principio se dijo que era una ayuda para los artistas. Luego se le armó un lío ahí, y entonces dijeron: No, son contratos para fiestas futuras. Otro error. ¿Cómo tú pagas ahora algo que es en el futuro? ¿Cómo tú vas a pensar en fiesta futuro cuando tú no sabes hacia dónde va la República Dominicana? Y tú estás pensando en fiesta. Y además de que estás pensando en fiesta futuro, la estás pagando ahora cuando el país está tomando dinero prestado. Fíjense ustedes qué, qué, qué rebú hay ahí. Qué conflicto. Pero qué pasa. Estos 100 millones de pesos se entregaron de manera... Eh, graciosa. Graciosa es la palabra. Porque sí, graciosa. está interveniendo el departamento de compra y contrataciones porque hay alguna... Claro. Eh, viene Tony y Peñaguaba y, y no dice... Estipulado para estos 100 millones. millones son para este grupito. Fulano eh, tanto, fulano tanto, fulano tanto, fulano tanto, fulano tanto. Y le pregunta que por qué así, bueno, porque escogimos los más populares. O sea, ¿qué medición se utilizó? ¿Qué mecanismo se utilizó para la entrega? Pues ahí por soberbio que fue Tony, que quiso burlarse del pueblo, diciendo una cosa después otra, y diciendo que él, que él no dio más porque no le dieron más, 100 millones de pesos en un país en, en, en crisis. Y entonces viene eh, la dirección de compras y contrataciones, y le dice, mira, lo que hiciste, lo hiciste mal, tiene que darle para atrás a eso, porque eso no es así. Porque la ley 340-06, la ley 340-06, que se aprobó en los gobiernos del PLD y en el Congreso del PLD. Dice que usted no puede hacer contrataciones de manera directa. Ninguna institución puede hacer contratos de manera directa. Tiene que pasarlo por un filtro, salvo en los casos que la ley permite. Por ejemplo, hay compra que tú la puedes hacer hasta $147,699 pesos. De ahí para abajo, tú puedes hacerla sin tener que pasar todo ese proceso. Ah, pero él no. Entregó $2 millones de pesos, $1 millón de pesos violando todos los reglamentos, violando la ley y soberbio. Pues ahí lo mandaron a parar, le dijeron tiene que darle para atrás, pero mientras tanto ya lo entregaron el dinero, no, no debieron permitirle hacerlo. ¿Qué pasa con relación a esto? Ayer, y miren yo no quise, yo no quise eh, eh, denunciar eso, a mí me pareció extraño incluso aquí detrás de bastidores, yo dije yo he puesto 5 mil pesos, a que unos artistas, fíjense que yo no tenía la información completa, a que unos artistas que yo, me, que yo presumo le dieron dinero. ¿Tienen calidad esos artistas para recibir ayuda o contratos a futuro? Porque no se sabe qué es, si es ayuda o es contrato para fiesta. Sí, ahora, esos artistas no debieron recibir ese dinero en la forma en la que se entregó, porque se vio muy claro. Colócame los videos y yo quiero pedirle a nuestra amiga Diomari Lamala, que no debió y decirle, no debiste recibir ese dinero de Omar y porque te mancha. Te voy a explicar por qué. Dame le play a ese video. Quiero hablarte a ti que vives lejos de tu país. ¿Están entendiendo? Diomari tiene toda la calidad para recibir contratos de parte del gobierno y también ayuda. Ahora, la forma graciosa como se entregó ese dinero, medio como que lo deja al descubierto. Atención Diomari, no coja ese chile, Devuélvelo. Porque ponme el video de la otra que recibió, eh, ¿cómo se llama? Eh, mírala ahí a Miriam Cruz. ¿Quién fue que repartió ese dinero? ¿A quién fue que se le, normalmente se le entregó? Al esposo de Miriam Cruz. ¡Mírala ahí! También haciendo un anuncio a favor de Luis Abinader. ¿Quién aparece en la lista? Aparecen ellos. Y metieron a un grupito. ¿Verdad? ¿Usted? No se ve bien. Atención Diomar, Omar. Jacqueline Esteve, que sabemos que es una eh, eh, PRMista. ¿Tienen derechos? Claro, son artistas de calidad. Coño Pero no se dejen manchar con conchelitos. Con no se metan en esa vaina, debiendo decir, mira, eh, si no es a todo mejor no. Vamos a transparentar esto. Fíjense ustedes ahora que van a tener que devolver ese dinero. Si siete países respetara eh, este muchacho, si es verdad que estamos hablando de cambio de verdad, Tuviera cancelado a, eh, el mismo día. Y tiene a, a muchos artistas. Eh, eh, ahora en los medios vimos a todos los que cantan Perico Ripiao y, sí. y, y Merengues, cosas así, de esta índole peleando porque tampoco se les tomó en cuenta. O sea, ha sido totalmente irregular la forma. El procedimiento se utilizó de manera mm. medalaganaria. Y Yo decía, yo apuesto a que fulano, fulano y fulano están en el listado y no lo había visto. Y ahí estaba. ¿Por qué? No, no, no, no. Porque yo había visto que se habían declarado con el PRM. Entonces no se ve bien que ustedes hicieran campaña y que luego se beneficien ustedes de manera directa. Usted dirá, ah, pues yo no tengo derecho. Claro que sí, pero cumpliendo con el procedimiento. Consejo a Diomari, Pero ese dinero el devuelve. Senador el senador hizo campaña. Torito es senador hizo campaña. Ajá, tanto... el Torito tampoco debió recibir ese dinero porque él es funcionario público. No debe recibir beneficio del Estado y además de que, de que del PRM, él debió rechazar eso. Si es verdad que queremos cambiar esta sociedad, tenemos que comenzar a arrancar todo eso. Así que Diomari, un mi consejo del alma, no recibe ese dinero de esa manera, eh, a menos que sea de manera eh, eh, concurso o de una manera más transparente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yerjan La Antigua. Vamos nosotros entonces en estos momentos a una breve pausa. Seguimos con más. Esto es de mañana. Vamos a la pausa.